La vida de una persona es muy difícil porque a veces no hay que comer. Bueno, no sé por qué dije eso. Así. Ah, era para hacerte un troleo con. Jajaja, el... ja, ja, ja, era solo una broma. Bueno, es para rellenar el video y que llegue a los 3 minutos XD. La vida de una persona es muy difícil porque a veces no hay que comer. Bueno, no sé por qué dije eso. Así. Ah, era para hacerte un troleo con el volumen hola hola soy andrés tu macho otra vez es broma sonríe no te amargues bien ya el día de hoy les traigo resident evil 4 para el minecraft p bien sin más preámbulos empecemos bueno yo la verdad soy un experto en resident evil 4 ya que me lo pasé como 1444 veces ese poco de letrero supongo que son de los creadores de este mapa por fin hablaste, sabes que me gusta hacer videos contigo. y te chuleteas maricón, te pareces a ese man que el otro día pasaba y me dijo. Espera que hay un fenómeno y lo voy a matar, para que se quede todo morido. Ahí te vio. Ya, tú ni sabes dónde estás parado. Te vio, dale no le tengas miedo. Espera que te lo mato, lo mato. Padre Minecraft, hoy te pido que me des fuerzas para matar a los esqueletos. Hoy te pido que me ayudes para pasar estas misiones y entretener a mi audiencia. Esta oración es solo para llegar a los 3 minutos de video XD. Bien, ya reviví. Bueno, aquí quise cortar esta parte, pero mejor dije que no. ¿Cómo así? Bien, lo que pasó es que cuando reviví, reviví en otro lado la cual creí que se había terminado. Arriba. Bien lo que pasa es que te mostraré dónde salí cuando reviví, la cual tuve que poner en creativo. Bueno cuando mueras otra vez nos enseña. No te creas esa, que ya no voy a morir. Como sea sea pero igual lo hago rápido para que no sea este video tan largo. Como tu huevito tan largo, picha de gato. Ja ja, ja, ja ja esa es frase típica de este canal. Así es picha de gato. Aguanta loco que están mis cosas aquí, mejor las recogeré me les avienta con todo a esos bichos raros de color verde que están allí. Joder con un solo golpe lo mataste. El asesino eres tu jajajajaja. Qué bueno que es juego, pero puedes ir a Ecuador a hacerlo en la vida real que el gobierno te felicita XD. Pero ya avanza que queremos ver acción. Como tus pedos bajo el colchón. Si lo sé, salte para ver qué pasa. Paso. Tranquilo Auronplay que aquí pasó lo que pasó pero ya pasó lo que pasó. Qué rima que te salió maricas. Aquí me quedé parado porque cuando grabó la pantalla yo no puedo escuchar nada hasta cuando la lo reproducimos. Bueno ya es hora de entrar a la casa y ver si es que sale ese zombie tal como sale en el Resident Evil. Ya pero entre entre a la casa. Ya perro que ya entre 20 zombie que esta espada está bien filuda. Por eso que tienes la picha de gato. Y que ya me la vistes, jajajaja. Bueno, que si sí es tal como en el juego de Resident Evil. Ya lo maté, bueno, a mí me gusta investigar todo hasta el mínimo detalle. Bueno, no hay nada aquí. Mejor vete que hay aquí. Investigar todo es bueno. No hay nada, mejor voy arriba a ver qué hay. Ya recordé aquí algo. En el juego normal hay balas. Ajá, aquí hay flechas, me di cuenta que prácticamente las flechas son las balas del juego normal de Resident Evil 4. Bueno así que usaré la flecha para ver si realmente se puede jugar, ya que disparar la flecha demora. Bien así vamos a probar y veremos si es que se puede romper el cristal, ya que en el juego normal con una bala el cristal de desgarra. Lo hice mejor con la espada, para así salir más rápido, cuando encuentre un zombie probaré las flechas. Pila marichón que hay un zombie, mátalo con la flecha. Si así es, es hora de la verdad. Así es compita que se viene, se viene. Funciona. Funciona. Funciona. no Joder, joder, joder, joder, joder. ¿Qué hice? puta vez! ¡Pero qué ha pasado! Ok, la le di en regenerar. Y como verán salí aquí. En modo supervivencia no se puede salir. Bien, gracias por ver el video. Tranquilo que el internet no se te fue, solo quería hacerte creer que se te fue el internet. Bueno sígueme y comparte este video, deja tu like y comenta si vistes el creeper.